Tres tocó, nos tocó el tema de cómo, eh, qué hacer con los abonos verdes y esta técnica eh, según los cultivos. Según los cultivos, sí. Eh, les puedo asegurar que hice un máster en agronomía mientras estuvimos reunidos en 45 minutos. Y bueno, eh, dividimos, vamos a presentar tres propuestas. Eh, de distintas zonas de la Argentina, con distintos climas, con distintos territorios muy bien este, definidos y eh, con distintos cultivos. Eh, Así que, no me acuerdo de edad, el ASPO, el, el Tocabajo. En primer caso, para que no eh, geográficamente estamos en San Luis, en el de centro, el de la provincia centro-norte. Tenemos un de 900 milímetros, concentrados desde marzo a diciembre tenemos el cultivo de ajo, un ajo orgánico plantado sí. 20 de marzo y vamos a estar liberando el lote aproximadamente el 20, 15 20 de diciembre entonces la problemática era cubrir ese suelo sí. este, con incorporación, sí. con infiltración sí. de moa y ahí, de, después de un debate, por qué no vicia, por qué no... por Otomu? entonces, empezamos a trabajar, a ver, yo tengo que tener, mantener el lote cubierto en esos tres meses que tengo eh, fuertes vientos o sea, con eso prevengo la erosión eólica concentrado eso cerca de 900 milímetros en esos tres meses de erosión hídrica entonces, bueno, con la cobertura solucionamos esa problemática después viene el tema de preparar el suelo para poder implantar nuevamente cultivos de ajo o sea que para el 20 de marzo tiene que estar el suelo sin, con ese material roto, incorporado entonces, ahí nos surgía qué especie usar. Yo planteé a Moa porque tiene poca masa. Porque eso no es orgo, como me decían. Porque yo tengo que romper eso, ese material e incorporarlo. Y después saltó la, la, la alternativa de éxito esto con el de luminosa. Porque no vicia. Y yo vicia en, en San Luis. Sembrarla en diciembre. No voy a tener más resultado. Este, bueno, Quizás un poroto muy. Entonces sería cuestión de valor. Hoy preparando parcelas con, con poroto. Y ver qué resultados tenemos. Dato: ajo orgánico, tenemos niveles de materia orgánica de 3,5 y hasta 4. Entonces, seguir manteniendo, el objetivo es seguir manteniendo esos niveles de, de materia orgánica. Eh, detalle: riego por goteo, para que sea realmente un cultivo sustentable y que podamos tener buena semilla para poder. Este, eh, llenar a San Luis de, de ajo orgánico ese, ese, ese es el objetivo. En San Luis prácticamente no hay producción de ajo. La producción de ajo está concentrada ahí, colegas de San Juan y Mendoza, está, está el 90% ahí. Y el objetivo es que San Luis sea también una, una provincia productora de la porta. Bueno, la experiencia con tomate de Me obligaron a mí. Eh, bueno, más o menos para que nos ubiquemos, de provincia de Chubut, sí, estamos en el valle inferior del río Chubut, eh, tenemos unos 300 milímetros anuales de precipitación, y lo que veíamos era que tenemos más problemáticas por ahí para la producción, ¿sí? eh, la erosión y nuestros vientos de entre 60, 90, 100 kilómetros, este, hace que sea una de las complicaciones en este tema de los suelos descubiertos en de la agricultura, sí. Eh, que pasa en gran tiempo de, del año descubierto, ya que en 150 días que tenemos libre edad tenemos que hacer todo, ¿sí? producir las hortalizas, producir los verderos este, y después el resto del tiempo ese suelo permanece descubierto, ¿sí? ya que nuestro agua está disponible a partir de septiembre, que es agua por, a través de, de canales este, y el primero de mayo se corta, entonces eh, lo que veíamos que le decía a los chicos, nuestra experimental o lo que venimos haciendo con mi compañera es re lindo porque idealmente tenemos un pozo de perforación, tenemos un tanque australiano, tenemos el canal, tenemos todo. Pero cuando nos vamos a los productores, eh, muchos, y como decían los chicos, el gran problema de la tenencia de la tierra no hacen pozos, no tienen resguardo de agua porque no invierten en ese tipo de estructura, ¿sí? entonces el agua se corta. Entonces, eh, con los chicos hablábamos y con Juan eh, Decíamos el tema de que ellos automáticamente Sacan la, el tomate, los que tienen agua Y atrás vienen poniendo una lechuga Entonces, para hacer los cultivos de servicio Lo que me decía Juan era tratar de convencer Que aquellos que hacen tomate y lechuga Hagan tomate, cuando el tomate está podado Empiecen a poner algún eh, cultivo de servicio abajo Bueno, eso sería cuestión de negociarle el ciclo de lechuga este, Por... por algún cultivo de servicio ya termino y en la parte de afuera eh, como se nos corta el agua el primero de mayo tendríamos que tratar de hacer algún verdeo que Juan me decía antes que la nada algo ¿sí? entonces tratar de hacer este, por ahí en fin de febrero marzo la siembra del verdeo darle dos o tres riegos y que bueno que quede ahí por lo menos el suelo cubierto y no lleguemos a la nueva temporada hortícola con el suelo pelado también se puede hacer lechuga, para asociarla con un por ejemplo, allá en el norte. No es algo que se hace masivamente, pero la lechuga crece muy bien con el aba. Por ahí le puede bajar la densidad de plantación a la lechuga, o sea, el productor va a seguir sacando lechuga y el aba, no sé cómo se dará ya, pero el aba te hace un cultivo de servicio muy, muy, muy bueno. O sea, poder seguir haciendo lechuga y poniendo un cultivo de servicio al mismo tiempo, asociado. perfecto bueno, y el último punto está relacionado con eh, los matrones en las huertas escolares. Sí. Cuando termina el ciclo de Sí, eh, bueno, eh, yo trabajo principalmente en una escuela agrotécnica, la escuela agrotécnica de Casilda. Estoy a cargo de la parte de huerta. Eh, y bueno, ahí como dice la problemática, eh, siempre todos los años, es la falta de personal <coughs> durante el periodo de vacaciones. Como más menos son dos meses, de diciembre a febrero y bueno eh, siempre está eh, como problemática que el suelo queda siempre descubierto cuando terminamos con todos los cultivos con la mayoría, porque bueno, quedan los de verano pimiento, tomate y berenjena pero todos los demás eh, se cosechan, se levantan y se rastrea el terreno eh, entonces bueno eh, como propuesta vimos la posibilidad de eh, colocar un cultivo que sea de bajo mantenimiento que sea de bajo porte porque bueno eh, para evitar toda la el trabajo de corto, de cegado que, que hablábamos en las charlas anteriores, y bueno, eh, que sea de bajo crecimiento, para que ese, ese suelo esté completamente cubierto. Después bueno cuando se ingresa de nuevo con los cultivos en febrero, eh, se incorporaría. Ahí. ahí dice que bueno, sin limitante hídrica, pero bueno, para el que no conoce. Rosario, kilómetros de Rosario. y bueno, principalmente también para cortar con esa idiosincrasia que tienen a veces muchos productores, mucha gente, que eh, al ver así un borde de biodiversidad o un cultivo que, que se extienda en el crecimiento, parece que el terreno está abandonado o algo por el estilo. Entonces, bueno, eh, para cortar un poquito con eso. Eh, los mismos alumnos a veces ven que bueno, en la huerta está, hay cultivos que se fueron en semilla, que, que se dieron su crecimiento y piensan que está como abandonado el Entonces bueno, eh, por eso hablábamos de esa propuesta. Listo.